Dios es todo espiritual Gloria. y ellos son condiciones de Dios, del mismo Dios del único Dios son las manifestaciones de Él el único. alabado sea Dios y por eso dice que Sanito libro, porque tenía que abrirlo porque solamente al Cordero de Dios a Jesucristo le pertenecía abrir el libro de los predimidos porque Él lo sabía comprar con su sangre alabado sea Dios Amén.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 las oraciones de los santos alabado sea Dios Amén. importante es la oración de los hombres justos en Dios claro que Qué sí. importante es la oración de aquel hombre con fe dice que aquí ellos están con ambas y con copas de oro llenas de infieso que son las oraciones de los santos porque esas copas que tienen que no paren nunca de estar llenas de las oraciones de los santos Dios. Por eso es importante que un hijo de Dios quebrantado en la fe verdadera llame a Dios en la vida. porque Esa misma oración que mandamos a Dios, Él nos la repite para que tengamos fuerza y podamos resistir toda la tribulación que nos pone el hombre. Y sí. los Espíritu María que Alabado sea Dios. Ay. Pero fijaros que dice. Y cantaban un cántico, un nuevo cantico. Gloria a Dios. Son importantes los cánticos. Amén. Amén. Si no fueran importantes los cánticos, no estarían en el cielo. Amén. Entonces vemos aquí que las oraciones, las oraciones puras que salen del corazón, son preciosas para Dios. Amén. Pero dice que cantaban un nuevo cántico. Entonces quiere decir también. Que esos canticos que salen para el arroyo de Dios ¡Amén! son buenísimos, preciosos para que sean remitidos también a la tierra para nosotros. Amén. ¡Amén! Y el cantico dice que, que decía: Vino eres de tomar el libro y de abrir su sello. ¡Aleluya! Porque tú fuiste simbolado y con tu sangre nos has redimido.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 ese país y reinaremos sobre la tierra, alabado sea Dios, alabado sea Dios sobre la tierra con nuestros seres queridos, seremos reyes y santos.